a el bulletín y las categorías preferenciales que ella contiene son los hijos menores, cónyuges y padres de ciudadanos americanos. Todo el resto del mundo que desea emigrar con residencia a los Estados Unidos sea por oferta de empleo o reclamación familiar tiene que lidiar con lo que se llama las categorías preferenciales porque preferencia porque hay ciertas personas debido a quiénes son y quién están reclamando que tienen preferencia sobre otras personas. Las buenas noticias es que cada octubre se riega nuevos números hacia las categorías y las listas de espera se reducen bastante. Así que si por ejemplo vamos a las categorías de empleo,